Alrededor de 180 personas mayores del municipio de Marbella y San Pedro Alcántara disfrutarán el próximo 20 de diciembre de una merienda y un recorrido en taxi por el alumbrado navideño. ...la quinta edición del Paseo de la Ilusión Taxis Luz... ...que ha sido presentada en la Labardero Biz Club... ...se retoma después de los dos años de pandemia... ...y contará con la participación... ...de cerca de medio centenar de vehículos. Muy buenos días y lluviosos días... ...a, a todos los medios de comunicación... ...agradecer vuestra presencia... ...y estamos precisamente en el contraste... ...entre un día lluvioso nublado ...y la presentación de un acto solidario... ...muy importante y que además... Bueno, habla de luz, ¿no? esta iniciativa TasiLuz, que en definitiva es la quinta edición del Paso de la Ilusión el cual durante dos años no se ha podido celebrar y bueno, yo voy a hacer como teniente alcalde de San Pedro de Alcántara la presentación de las personas que me acompañan en esta nutrida mesa, este que son mis compañeros de equipo de gobierno, tanto Enrique Quique como, como Isabel, representante del área de, de movilidad y de participación ciudadana y en este caso de bienestar social, eh, ...por la importancia que tiene, ¿no?... ...decir que también nos acompaña... ...bueno, pues yo ya aprovecho para dar las gracias... ...a Pasi Solidario, ¿no? en este caso... ...tanto eh, a Javi como a Daniel, ¿no? eh, ...a David, a Javi a, a David... al Grupo de fama, pues, por permitirnos a Noelia... Y, ...y poder celebrar esta Rueda de Prensa... ...y los actos que se van a realizar también... ...en relación a, a Pasi Sol... Y por supuesto, ¿qué puede decir de Marbella en este caso Marbella Voluntaria, con Meli, porque siempre en cualquier iniciativa que se tiene solidaria en nuestra ciudad, ahí está Marbella Voluntaria, colaborando y hay que decirlo en mayúscula de forma activa y aportando siempre a esos voluntarios y lo más importante, el corazón que, que ellos nos dan. Es decir, para no limitarme a una yo, también ellos también, pues que esta iniciativa. También se hace en coordinación con la delegación de fiesta, que también agradece a Yolanda Marín, su trabajo, y decir que, que para nosotros es un acto importante, todo lo que sea, eh, en este caso, hacer llevar la ilusión y la alegría a nuestros mayores, yo creo que cualquier iniciativa de este tipo, no solo lo hablen, sino que realmente cuenta con nuestro apoyo y especialmente, especialmente destacar el hecho de que van a poder disfrutar del de magnífico alumbrado navideño que tenemos en nuestra ciudad, que se ha hecho un magnífico trabajo y de aquí, bueno, pues desearles que pues, salgan lo mejor posible nuestro apoyo y como me decía mi antiguo alumno Javi, pues más de 45 taxis de forma voluntaria van a colaborar y yo creo que, que aquí se han dado... La colaboración de distintos colectivos, tanto públicos como privados, para que realmente esta iniciativa lleve la alegría y la ilusión a nuestros mayores. Que yo creo que no hay mejor. Muchas veces nos acordamos en Navidad, siempre se dice que la Navidad es para los. tiene que estar rodeada de niños. Y muchas veces nos olvidamos que tiene que estar rodeada también de nuestros mayores, de nuestros padres, de nuestros abuelos, que realmente nos recuerdan las navidades que, que pasamos cuando éramos niños nosotros. Yo creo que son es la voz de la experiencia. Y es muy importante hacerle disfrutar a ellos también. Y sin más, pues cedo la palabra. El resto de compañeros de la mesa. Como ha dicho Javier, creo que hoy es un día importante... ...además feliz para todos de poder retomar el Paseo de la Luz... ...una iniciativa solidaria que ofrece la oportunidad... ...a nuestros mayores de las residencias, del Proyecto Faro... ...de los centros de participación activa, de disfrutar eso... ...pues una tarde navideña del alumbrado... ...de una magnífica merienda... ...que en esta ocasión ofrece la taberna del la alabardero... ...y nosotros queremos agradecer ese maravilloso gesto... ...y por supuesto reiterarme en el agradecimiento a TaxiSol ...a Marbella Voluntaria, a Aguja Solidaria... ...a todas las delegaciones implicadas... ...y a todas y cada una de las personas... ...que como dice Javier hacen posible... ...que nuestros mayores vivan, bueno pues la ilusión de la Navidad... ...de esta forma... Eh, tan bonita y compartiendo, sin olvidarnos, como ha dicho Javier, que son esa parte fundamental y que les vamos a devolver siempre muy, muy poquito a todo lo que ellos nos han dado y nos siguen dando en cada familia. Hasta con Muchas gracias, pues en primer lugar felicitar a, a todos los colectivos, a todas las partes implicadas en que hagan que este proyecto vuelva a realizarse, como siempre, bueno, pues capitaneados por la delegación de fiesta, coordinando la iniciativa con mi compañera Yolanda, con la Asociación Marbella Voluntaria y, como no, también con el sector del taxi, al cual yo además le quiero agradecer muy especialmente la, la colaboración. ¿no?... Son esas más de 340 licencias eh, las que existen en la ciudad que de manera gradual a lo largo de todo el año están demostrando que el taxi de Marbella es solidario. Lo hicieron en la pandemia pero lo hacen de una manera callada, silenciosa, todos los días del año y lo demuestran en este día que además este tradicional paseo de la ilusión que este año llevará además el nombre de Taxi Luz porque es una iniciativa que aunque en Marbella surgió hace cinco ediciones lo que funciona yo creo que también es bueno replicarlo y en coordinación todo el sector del taxi andaluz ...lo va a celebrar también ese mismo, ese mismo día... ...será el próximo día martes 20 de diciembre... ...y sobre todo, bueno, yo creo que la mayor satisfacción... ...es como cada año, ver a esos mayores... ...además los más vulnerables... ...aquellos que se encuentran en situación de soledad... ...que si no fuera tanto por la entidad... ...como por el sector del taxi... ...muchos de ellos no tendrían la oportunidad... ...de poder salir y de poder ver... Este año, las magníficas luces con las que cuenta tanto San Pedro como Marbella. Y además que lo hagan con un evento festivo en un marco incomparable, que hasta en un día de lluvia es bonito estar aquí, como es Alabardero, pues para ellos también a través de esa zambomba flamenca que los anima, que los divierte, pues también les hace vivir una experiencia única. Como he empezado, darle las gracias a todos los colectivos, también a agujas solidaria que tejieron esa magnífica relación con el sector del taxi... ...y que desde entonces se ha creado un gran equipo de trabajo... ...que cada día hacen posible más iniciativas como esta... ...seguro mi compañero Javier ha dicho que estamos en 45... ...yo sé que en el último empujón serán más los que se sumen a última hora... ...incluso como bien he dicho antes las nuevas licencias... ...que hace unos días entraban en funcionamiento... ...ya son muchos de ellos los que se están poniendo... ...a disposición de esta iniciativa... ...yo le paso la palabra ahora a Javi... ...como representante del sector del taxi... ...que son los que verdaderamente son artífices... ...junto con el otro colectivo de esta iniciativa. Pues nada, buenos días a todos, muchas gracias... ...y agradecer tanto al ayuntamiento... ...como aquí a todos los compañeros... ...a tanto a la Taberna, a Uja Solidaria, a Marbella Voluntaria... ...y a todo el sector del taxi a todos los compañeros... ...por el quinto paseo de la ilusión de Taxi Luz... ...que poco más puedo decir ya de añadir lo que han añadido aquí los, los compañeros... ...que eh, con muchas ganas y que sean muchos años más los que nos sigan... ...hacerle que las personas mayores puedan disfrutar de este día, de esta tarde... ...que es para ellos y poco más, son 45 taxis ...alrededor de aproximadamente 180 personas, 170 personas mayores... ...las que están ahora mismo apuntadas para poder participar... ...e intentar disfrutar una tarde con ellos... ...que es lo que más disfruta. Sí, no, vamos a recogerlos de bien en los domicilios... ...pues las residencias, pues los centros de mayores... ...sobre las cuatro y cuarto, cuatro y media... ...aproximadamente para llegar a las 5 ...que se empieza aquí la merienda y la zambombada... ...y la fiesta con estas personas mayores... ...y a partir de las seis y media... ...que cuando está encendido alumbrado ...que ya ha anochecido un poquito... ...darles el paseo... ...que iniciaremos por Marbella... ...por San Pedro, perdón... vamos a Puerto Banús ...y de Portano por las calles... del centro de Marbella... ...las calles más iluminadas y... ...finalizaremos sobre las ocho y cuarto... ...aproximadamente tenemos... ...previsto que termine el paseo. Buenos días, yo voy a ser muy breve... ...voy a reiterarme en todo lo que han dicho... ...los compañeros y compañeras de las delegaciones... Eh, y ...sobre todo... A Javier Altasi, que hace posible esta iniciativa, ¿no se escucha? Hace, sí, perdón. Hace posible esta iniciativa tan maravillosa que desde hace muchísimos años eh, se está haciendo aquí en el municipio nuestro de Marbella, eh, que se suspendió los dos años, como ya conocéis todos, por los motivos de, de la pandemia y que se ha retomado con tantísima ilusión a pesar del tiempo. Gracias a ello, porque mmm, están súper ilusionados. ...las residencias, los centros de mayores, usuarios de Faro... Eh, ...gracias a la Delegación de Transporte, Ciudadanía... ...la Delegación de Igualdad y Derechos Sociales... ...Yolanda, Aguja Solidaria... ...que, que tantísima también... Eh, ...ellos han colaborado con, con los taxistas para ir a Ucrania... ...para hacer las mascarillas... ...y que está también, digamos, como todas las asociaciones... ...que nos dedicamos al tema social, muy implicada... ...y sobre todo quiero dar las gracias desde nuestros mayores... Que, ...que me consta porque todo el mundo pregunta... ...están encantados también, darle las gracias al alabardero... ...porque va a ser posible el, la merienda... ...que a ellos también le ilusiona muchísimo... ...porque ese momentito de salir, merendar... ...compartir con los residentes de una residencia... ...con otros residentes de otra residencia... ...los centros de mayores entre sí... ...con nuestros usuarios también de Faro... ...ese momentito lúdico de merendar... ...y sobre todo de ver las luces... ...que hay algunos que no les es posible ir... ...porque, que, no ten, que tengan familia... ...pero estos días de compra... ...sabemos que, que todo el mundo está muy ocupado... ...y bueno que para ello esto es eh, la ilusión que esperan durante todo el año... ...y agradecer a los taxis porque realmente coincidiendo con el día solidario... ...que es el día 20... qué mayor gesto de solidaridad y de entrega y de, de generosidad... ...porque todos estos taxi ponen al servicio... ...de todas estas personas mayores su taxi... ...con lo cual ya sabemos todo que aprovechamos ese día para hacer compras... ...y no queremos sacar el coche, tiramos de los taxis ...pues ellos gratuitamente los ponen a este servicio y es la verdad que es una iniciativa maravillosa y de agradecer, porque todas esas horas que están con nosotros, que están con ellos, que son los, los principales, ellos no están haciendo su carrera y su caja, ¿vale? Agradecer muchísimo a esta iniciativa y a todos. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por, por venir en este día que, como comentaba, ¿no? es un poco lluvioso, pero que, que nos alegra solamente por el hecho de comunicar la iniciativa que, que vamos a tener en este caso, no, en nuestra casa, en este año. Eh, por mi parte, bueno, creo que este tipo de, de acciones, eh, y sobre todo dirigiéndonos al colectivo al que nos dirigimos, ¿no? lo único que hacen es alimentar esas ganas por celebrar la vida, que después de todo lo que hemos vivido estos últimos años... ...es eh, eh, al final lo que, lo que se basa ¿no? en, en poder celebrar y en poder compartir... ...y a nosotros pues bueno, nos no encanta que se haya elegido este espacio... Para, ...para poder llevarlo a cabo... ...porque bueno, creemos que este colectivo un poquito más vulnerable... ...también tiene el, el derecho ¿no? y sobre todo la, la alegría de poder, de poder celebrar las Navidades... ...y, y de poder ver, ¿no? como, como bien decían este ambiente un poquito más festivo que en estos últimos años no, no se han podido celebrar como, como tal. Así que bueno, invitamos para que el próximo martes 20 estéis por aquí para poder eh, compartir con ellos esta iniciativa y muchísimas gracias por venir a todos.